Todo estaba lo más tranquilo en la sabana africana cuando de repente nace el hijo del rey. El pueblo es obligado a conocer al nuevo príncipe mientras un mono le hace upa al borde de un precipicio. Y los animales no solo tienen que mirarlo sino también venerarlo a pesar de que él eventualmente se los va a terminar morfando a todos. Pero bueno, así es la vida y así arranca esta historia. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, el rey león. Esta es la historia de Simba, el hijo del rey. Un leoncito cheto que va de acá para allá haciendo lo que se le canta al orto, faltándole respeto a sus empleados, obligando al pueblo a que bailen para él y visitando el conurbano de la sabana para burlarse de los pobres, aunque esa zona no pareciera ser parte de su jurisdicción. Obviamente, él no está solo, lo acompañan un montón de personajitos secundarios, y ellos son... Mufasa como el padre, Sarabi como la madre, Nala como su amiga barra hermana barra prima, Sasu como el pájaro buchón del rey, y Rafiki con el mono con demencia senil. Todos ellos son gente buena y así como hay gente buena, hay gente mala. Y acá el malo es Scar. Él es el hermano de Mufasa, pero como es más chico no se pudo quedar con el trono. Y no lo va a tener nunca. Nunca. A menos que... A menos que arme su propio régimen nazi con las hienas para dar un golpe de estado y tomar el poder a la fuerza. Entonces invita a Simba al lugar ese que no me acuerdo cómo se llama y le dice Simba quédate ahí quietito eh, no te muevas. Y Scar se va y Simba se queda sin saber que todo eso... Trap. Porque las hienas asustaron a los bichos esos que tampoco me acuerdo cómo se llaman y los bichos empiezan a correr. ES UNA ESTAMPIDA Simba está por morir, pero justo, justo, justo llega la salvación Sí, Mufasa le salva la vida y casi, casi que se muere él pero no, sobrevive la película podría haber terminado ahí y toda una generación que vio esta película hubiese quedado menos traumada. ¡Ja! Pero no, porque Scar aprovecha la movida para matar a Mufasa. Eres la enfermedad y yo la cura. ¡Noooo! Y Mufasa muere protagonizando la escena más triste de la historia del cine. ¿Papá? Papá, por favor. Hay que ir a casa. ¡Auxilio! Y aparece Scar y en vez de matar a Simba arrancándole la cabeza de un zarpazo, total, no lo está viendo nadie, le echa la culpa y le dice que se escape, y Simba le vuelve a hacer caso y se da al exilio. Y después Scar le dice a las hienas que lo maten, que ahora sí, lo maten. Bueno. Y así chicos, es como el plan de Scar salió bien medio de pedo. ¡Bien he hecho! Las hienas corren un poco a Simba, pero como ya está lejos, piensan. Seguramente se va a morir solo en algún momento, mejor nos vamos y le decimos al jefe que lo matamos. Sí, hagamos eso. Y se van. Scar se corona rey e instaura un régimen dictatorial de derecha, llevando al reino a la pobreza extrema, convirtiendo a Sasú en un preso político, poniendo a las hienas en puestos públicos y ejerciendo el poder anticonstitucional. Un panorama muy desfavorable. Mientras tanto, en otra parte, Simba se estaba por morir cagado de calor y de sed cuando de repente llegan los personajes más simpáticos de Disney, Timón y Pumba. Ellos son dos hippies que viven en el bolsón de la sabana que pasan el día rascándose las pelotas, tirándose pedos y morfando bichos. Viscosos pero sabrosos. Entonces le dicen a Simba, Simba, quédate acá a vivir que estamos joya. No, dice Simba, no, no, no, tengo que volver a casa porque maté a mi viejo. No jodas Simba, Hakuna Matata, le dice el, el bicho ese. ¿Qué significa eso? Pregunta Simba ante la incoherencia que acaba de decir él. Significa que te importes todo tres carajos y así se ponen a cantar la canción de que te importe todo tres carajos y Simba, a pesar de haber pasado los últimos años comiendo bichos, alimento que no corresponde a su base alimenticia, creció lo más bien y pasa la mayor parte del tiempo mirando las estrellas y flasheando pavadas. Y la película podría haber terminado ahí, pero no, porque un día cae su amiga barra hermana barra prima Nala. Eh, ¿cómo andás, Simba? Tanto tiempo, qué grande que estaba. Y se ponen re contentos y son re felices y están un rato así charlando hasta que pasa lo que la naturaleza dice que tiene que pasar. A se convierte en la amiga barra hermana barra prima barra garche y le dice a Simba. Simba, tenés que volver al reino, esto es un quilombo. No me jodas, le dice Simba, ¿vos te pensás que voy a ir al reino a laburar cuando me puedo quedar acá rascándome a cuatro patas? Sos un inmaduro, le dice Nara, y se va. Pero después de eso, Simba se come algún tipo de insecto alucinógeno y tiene un delirio místico con el padre muerto. Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Me has olvidado. No, me has olvidado. No, no, no, no, no, no, no, no. Ve en tu interior, Simba. MÁ MÁ MÁ MÁ MÁ De lo que eres ahora Sin preocuparse Simba Sin preocuparse Simba SIN ME OCUPACO oh, oh, oh. Tus pescosos, pero sabrosos matan. Simba Me has olvidado No Me has olvidado Hakuna matado Tus pescosos, pero sabrosos <tose> Me has olvidado Me has olvidado me has olvidado. Me has olvidado. Me has olvidado. Me has olvidado. Me has olvidado. Simba, me has olvidado. Ahí Simba se da cuenta que Nala tenía razón y se vuelve al reino a recuperar lo que es suyo. Llega y se encuentra con Scar y todos tienen la batalla super final y como es batalla y como es super final es ultra violenta. Así ganan los buenos, Scar muere y Simba toma el poder del reino y nuevamente es venerado por los animales que seguramente piensan. Y a mí qué carajo me importa que gobierne Mufasa, Scar o Simba si total me van a morfar igual. Moraleja, la clase baja siempre pierde. Bueno, nos vamos. Esto fue el Rey León resumido sin nomás. No te vayas acá sin pillar una me gusteada y una compartida y una suscribida y una retuiteada y una intagrameada y seguidme en Twitter que tengo Twitter y seguidme en Instagram que tengo Instagram y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta.